también dudé, cuando más, cuando más yo me divertía. Quizás yo desprecié aquel gran amor Esto fue, pero siempre mi manera, porque Bueno, en este momento vengo llegando acá a mi barrio, Franklin, Santa Rosa con Santa Ana. Ya vengo ingresando a mi casa, donde me esperan las regalonas. Hola, ¿dónde está la pelusa? Pelusa, hola. ¿Y la mona? ¿Cómo está la mona? Una risita, mona, una risita, sí, una risita. Como siempre he dicho, la música para mí es un idioma universal. No tiene color, eh, condición social, razas, ni ideología. Eh, un idioma universal, se comunica a la gente a través de la música. Por eso digo que el mejor idioma, y para mí, es la mejor profesión que pueda existir. Si yo volviera a nacer no sé, volvería a ser músico nuevamente. Hablar de que la música para mí existe desde los ocho años que empecé en esto, a, a tomar instrumentos, a participar en grupos folclóricos, a tocar guitarra, acordeón, a ser intruso, a aprender a tocar todos los instrumentos. Bueno amigo, ahora me dirijo ya al Mercado Matadero Franklin por la calle Santana. Vamos a trabajar, a armar nuestro equipo. Son las 9.05 de la mañana más o menos. El día está bastante helado, lluvia. Vamos a ver si podemos trabajar. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo les ha ido, chiquillos? Bueno, esto es la otra parte del mercado matadero, las pensiones. El león dorado, donde están los ricos caldos de pata por el mundo. Gente de sacrificio, de esfuerzo. Todos tempranos trabajando porque esta es la fecha la en que todos se salvan. ¿eh? aquí voy llegando a mi destino, esta es la pérgola donde yo canto a veces bueno vamos a saludar a los amigos acá, Fernando un gran amigo, años, que más o menos 15 años los conozco acá y trabajamos con otro grupo de cantante del Matadero. Hola amigo Alejandro ¿Cómo está usted? Mi amigo Pedrito López, trabaja acá en los baños, él, gran amigo y acá tengo un colega músico de los buenos, un tremendo Naomán, que el cantor, tremendo músico, tremendo cantante. ¿Cómo le ha ido, chiquillo? Bien, bien. ¿puedo aprovechar el tiro de de la cuenta? Acá mi amigo también, saludito compañero? a la cámara. Esto maría, es que una grabación que estamos que le haya haciendo. Que sea bonito y que siga cantando bien. ¿Ah? Eso es lo importante, cantar, lo importante. cantar bonito. ¡Más Estoy tan enamorado de la negrita Tomasa que cuando se va de casa yo triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra preciosa que cuando se va de casa ay yo triste me pongo ay ay ay ay. ay. Eh, bueno chiquillos eh, vengo llegando acá donde mi colega a grabar. Eh, Estamos haciendo arreglos para unos temas. Vamos a ver si está por acá. Hola. Hola compañero, ¿cómo le va, compadre? Eh, vamos aquí a llegar a donde ensayamos siempre. Tenemos la sala de ensayo con Fernando, la persona que acaba de llegar, mi colega, músico de la vieja escuela. Ah, compadre, tenía todo ordenadito. ¿eh? Estamos tratando de hacer algo en grande, una sala de ensayo profesional. Ahí está el sonido andando. ¿eh? Interfaz de audio para grabar. Porque efecto incorporado Vamos a ver si sí. ahí llega. Si sí, estamos. Es que siga la onda, amigo. El tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera y lo que me queda, ya no es con yo me a ti de preferentemente a toda la gente de vida amor. Pero el tiempo que te si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Vamos a materializar un poco más más efecto acá Más profundidad a la voz No tanto brillo eh, Más peso a la secuencia también Le faltaba grave Un poco más de medio Para resaltar las trompetas No tanto brillo por la percusión Que es percusión electrónica Que son de las secuencias que nosotros hacemos acá Y ya ahora vamos a grabar Amor, dame que sea, un besito, Qué bonito el trémolo del piano, compadre, mire. esto, está sonando esto, le quedó bien el trémolo, ¿verdad?, ¿no? eso, ¿qué será trémolo?, <risa> nosotros que no sabemos leer música. ahí, va mi gente, ¿ok? porque soy el muy. El tiburón blanco de la cumbia, mijo. El tiempo que te quede libre si te es posible dedícalo a mí a cambio de mi vida entera y lo que me quiera tú escogió. ¿Qué es lo que más le gusta aquí de, de la de la película digamos de acá de Maracaibo? Sea, de acá la la calidad de la gente. Digamos que aquí en en el pueblo por trae la gente verdad, la gente que te aprecia, te quiere. Yo toco en escenarios muy lindos, la gente bien, pero son gente vacía que uno, el títere que los divierte, que aquí no, porque aquí toda la gente uno lo quiere, ah, llegó el cantante, el Ernesto, compadre, el delante no sé si explicaron que nos trajo un agua mineral, un caer, se dio una barragalura entonces ese es el cariño que uno busca de la gente. Entonces yo siempre digo, yo a mi gente, yo a la gente del pueblo, yo, mi grupo se llama el grupo Musicados. Musicados y somos los cumbieros del pueblo. Porque le cantaba a la gente del pueblo. Entonces es el, el fin que yo percibo de la música, de lo que yo traigo. artistas no solamente en la técnica aquí también hay buenos talentos que bueno a nosotros no nos conocen se dice pero aquí hay buen buen madera buena madera buenos músicos ahí en el más ahí ahí tenéis que hacer una séptima en el cual quito no sé si son de menor más verdadero un un más verdadero Veamos cómo es. sale. ¿Sí? Que no habrá en el mundo amor más verdadero Es ahí. Vengo a decirte que te quiero Que no habrá ni el mundo, amor. Que más... sí. sí. en ningún error Una monstrua más la que yo No lo que le grandes recuerdos de La música romántica nacional para concluir este proyecto que se realizó y me siento gratamente complacido de haber culminado todos estos años de, de músico, de cantante, con estos maestros, que son músicos doctos para mí, preparados, cultos. Y no sé, pues también si alguien quiere seguir esta profesión, a los niños incentivarlos a que sigan en este lindo camino que es el camino de la música. Sí, a lo mejor no cometer los errores que yo he cometido. Eh, si va a ser hacer algo, hacerse bien, eh, tomar el buen camino de la música. Porque uno a veces en el camino se desvía un poco. Pero sí, eh, seguir este camino de la música es un camino muy lindo y si lo haces bien, te da grandes satisfacciones. La familia que me ha dado, grandes amistades, grandes amigos que están ahí cuando uno los necesita. Y eso es gracias a la música. A lo mejor familia sanguínea con sanguínea no tengo en este momento pero tengo la otra familia que me ha dado la música. Y como dije antes, si volviera a nacer, volvería a ser músico. Muchas gracias a esta gran profesión, a este gran arte y también gracias a los directores de este proyecto, a Bernardita, a Ariel, a Pablo y por haber confiado en mis capacidades como músico, haberme valorado como ser humano y no sé, pues estar a disposición vuestra para cuando me soliciten Gracias amigos. Y será hasta una próxima. Se despide Ernesto Muñoz de la ciudad de Valdía. Y darle gracias a todos mis amigos. Y en especial un saludo para Leonardo Zúñiga, el rey de la parranda. Chao. Gracias.